Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Canal TIC. Estamos otro lunes más aquí dispuestos a contaros muchísimas cosas del ámbito tecnológico y de la innovación. Hoy, por ejemplo, queremos tener un poquito de todo. Es decir, en la primera parte vamos a hablar de la formación profesional. Vamos a cambiar un poco y vamos a ver cómo está la situación de la formación profesional. Si es una buena salida a estos tiempos eh, que vivimos. Y luego en la segunda parte bueno, pues eh, nos va a visitar una empresa que nos va a contar qué es lo que están haciendo en ese momento. ...para hablarnos concretamente de una aplicación que han sacado recientemente... ...y que está muy bien valorada porque ha recibido un premio muy importante... ...hablamos de Practice Your Music... ...que van a estar con nosotros en la segunda parte... ...pero primero tenemos que presentar a nuestro primer invitado... ...él es Junel Elgheta, presidente de Tel ...que por cierto es una asociación de centros de formación profesional... ...de iniciativa social que promueve el desarrollo... ...como decimos, de la formación profesional... ...así que le saludamos, Onguitorri, bienvenido... Hola, ¿qué tal? Buenos días... Bueno, pues encantados también de tenerte aquí y dispuestos a conocer un poco más cómo está la situación en estos momentos. Cuéntanos. Bueno, la situación de la formación profesional. Bueno, pues la situación profesional, la verdad, no sé si por suerte o por desgracia, y no, no sé enfocarlo, pero la crisis en el caso de la formación profesional está, está eh, influyendo positivamente ...en el sentido de que tenemos las aulas más llenas... ...con personas que, que bueno pues que igual no tenían previsto... ...acercarse a, a la formación profesional... ...pero bueno, dadas las circunstancias ahí las tenemos... ...y en ese sentido, pues bueno, pues eh, creciendo... ...durante los últimos cinco años. Es decir, que cada vez hay más profesionales... ...dentro de, ese sect de este sector, hay más matrículas, ¿no?... ...está impulsando la crisis a que Sí, sí, estuba. sí, desde, el 2000, desde que empezó la crisis 2008... La tendencia de matriculación en la formación profesional es ascendente, más o menos alrededor de 2.000 matrículas más cada año. Hoy, en el 2013, habrá aproximadamente 32.000 alumnos en todo Euskadi haciendo formación profesional. Y bueno, pues la tendencia en principio, como digo, cinco años con tendencia positiva. Bueno, eso en cuanto a alumnos, en cuanto a centros de formación profesional, ¿cuántos hay aproximadamente en Euskadi? Bueno, eh, la verdad es que en Euskadi hay una, una oferta grande, es, una, es, es un, un país eh, con mucha oferta de formación profesional, eh, hay centros de formación profesional eh, públicos, eh, bueno, pues que puede haber alrededor de 60 centros de formación profesional públicos y luego hay centros de formación profesional concertados, pues que también puede haber pues en torno a, a unos 40. y luego pues bueno, pues hay centros que, que, son de, que tienen primordialmente otras etapas educativas y tienen algún ciclo de formación profesional. pero bueno, alrededor de, de, de 100 centros de formación profesional para que la gente recuerde fácil. Imagino que también eh, esta situación que estamos viviendo, este contexto económico, también eh, os habrá requerido o habrá hecho que vosotros también, al notar una demanda mayor, eh, hay, hayáis tenido que adaptaros ¿no? a las circunstancias, eh, bueno, nuevas necesidades que habrán surgido con esto. Sí, sí, como te decía al principio, claro ahora se están acercando a las aulas pues personas, incluso... Eh, gente que tiene un grado o, o que tiene una licenciatura en la universidad y no encuentra trabajo, o personas que se han quedado en el paro, o personas que, bueno, pues que también han estado en la universidad y por lo que sea no han finalizado. Entonces, en las, la, la verdad es que en las aulas ahora no son, no está integrada, no está formado por alumnos que le corresponderían a la edad, digamos, de, de, ¿eh? de 18, 20, 16, 18, 18, 20 años, sino, claro, hay gente de 35, de 40, eh, licenciados, con gente que viene más, entonces, para los centros es un reto, es un reto interesante, ¿no?, porque hay muchas necesidades distintas, y entonces, pues bueno, pues hay gente mayor, que tiene las cosas más claras, que le echa aunque habla a la gente, que igual, bueno, pues no piensa en a futuro, y eso para los centros y para los profesores en particular es un reto interesante. No había ocurrido hasta ahora, ahora nos vamos encontrando, bueno, de hecho estamos ya inmersos en ese tipo de, de situaciones, entonces, bueno, pues eso te hace que, que, claro, que el aprendizaje y la metodología, pues necesariamente tenga que, que cambiar y tenga que adaptarse ...a personas igual más mayores o... ...en fin, con necesidades más claras y... ...es interesante. ¿Qué perfiles profesionales son los más demandados? A ver... Eh, ...Euskadi es industrial... ...por lo tanto... Mm, eh, ...bueno, pues... Eh, ...depende, ¿verdad?, los territorios... ...depende de las comarcas... ...pero así en general... Por, ...por dar un dato genérico... ...las familias de fabricación mecánica las familias de electricidad electrónica, la familia, las familias de mantenimiento, incluso la familia de administración y finanzas, eh, son las familias que copan probablemente el 80%. Luego algo también muy bueno es que Euskadi es eh, bueno la tercera comunidad del Estado que precisa más titulados de formación profesional, si no me equivoco. Sí, sí, sí, la verdad es que, a ver... Eh, hay, hay mucha empresa, en Euskadi hay mucha empresa. Entonces, claro, en la configuración de una empresa, lógicamente, eh, necesita de titulados de formación, sub, eh, en, de ciclos formativos de grado superior y ciclos formativos de grado medio. Y también tiene gente sin cualificar. Y ahí el gran reto de la industria vasca es reducir el porcentaje de alumnos de, de trabajadores perdón, de trabajadores sin cualificar, que ahora mismo puede rondar en torno al 12, 13, 14%, o sea, las empresas tienen un 14% de trabajadores sin cualificación, a esos hay que cogerles y por al menos cualificarles en un ciclo formativo de grado medio, que ahora mismo pues es el hándicap que tienen las empresas. ¿no? Las empresas tienen que engordar, tienen que tener más personas cualificadas, al menos con un ciclo formativo de grado medio. ¿Cuál es la tasa de inserción laboral que manejáis? El valor medio es en torno al 60-65%, es decir, el de cada 10 titulados, 6 encuentran un trabajo, ahora, ¿en cuántos meses? Pues bueno, pues puede ser en 4, 5, 6 meses, lógicamente depende, ¿verdad?, de los territorios, las comarcas pero el valor oficial, digamos, es 60-65% de inserción laboral. En los buenos tiempos era prácticamente un 100%. Ahora, lógicamente, también la formación profesional está notando la, la, la crisis en ese sentido. Uh -huh. Es decir, que siguen haciendo falta profesionales dentro de este sector de lo que es la formación profesional, ¿no? Sí, sí, sí. Siguen, Cuidado, siguen, se necesitan profesionales y... Eh, cuando pase, la, cuando pase la, la crisis, que pasará, no sé si en el 14 o en el 15, pero cuando pase la crisis nos vamos, a nos vamos a encontrar con una brecha generacional, es decir, aunque la edad de jubilación se alargue uno o dos años, nos vamos a encontrar en general en las empresas que se van a jubilar más personas que, que, que, que las que haya para insertarse laboralmente, ahí va a haber como una especie de vamos a necesitar gente cualificada, entonces ahora mismo la crisis está tapando esa brecha artificialmente esa brecha generacional, pero en cuanto se disperse un poco esta niebla de la crisis nos vamos a encontrar con ese agujero, es decir, vamos a necesitar mucha gente cualificada para cubrir las jubilaciones de las personas que están en las empresas y eso te, hay que... No hay que quitarle el ojo encima. Hay que mirar mucho al futuro, ¿no? Me imagino que en eso también penséis mucho vosotros. Claro, estamos hablando 2017, 2018, pero, pero llegará. Y entonces hay que empezar a trabajar desde ahora, eh, en fin, promocionando la formación profesional, también para ser una alternativa a la crisis, pero cuidado que este país necesita, va a necesitar, 2017, 2018, 2019, va a necesitar gente cualificada. Y además de esto, ¿en todos estos años habéis percibido una evolución, un gran cambio dentro de la formación profesional hasta ahora? Eh, sí, o sea, la formación profesional per se, como tenemos tanta relación con las empresas, o las empresas cambian. La formación profesional necesariamente tenemos que cambiar, porque es que lo demás las empresas nos lo dicen, nos lo recuerdan. Oye, que ya no estamos aquí, que ahora estamos aquí, ¿qué es lo que vais a hacer para pasar de aquí a aquí? Entonces... Eso todos los años, ¿no? todos los años, fíjate que el 100% de los alumnos de formación profesional van a hacer prácticas en empresa, el 100%, con lo cual el input que recibimos de las empresas es, no vayáis por aquí, ir por aquí, ahora nos internacionalizamos más, ahora necesitamos estas competencias que antes no necesitábamos, claro, todo eso lo recogemos y todo eso luego lo tenemos que plasmar en el día a día, o sea, es un... Claro, me imagino que además con todos los años que lleváis desde ETEL, ¿no? desde el 87 que lleváis presentes, el año pasado cumplisteis ya 25 añitos, Eso. me imagino que en todo este tiempo, claro, habéis notado mucho el cambio que ha habido. Pues fíjate, son, en, en ETEL somos 21 centros de formación profesional, hemos cumplido 25 años como asociación y, y bueno, pues... Eh, Hombre, tenemos mucha vida interna, muchos equipos, muchas, en fin, eh, la verdad es que, bueno, pues lo que hace un centro, en fin, nos lo comunicamos, eh, trabajamos, y bueno, pues todo eso durante 25 años, pues fíjate, yo ya hace 25 años ya ni me acuerdo ya cuáles sean las necesidades, pues bueno, eso ha cambiado necesito, obligatoriamente, vamos. Bueno, hemos hablado de que la formación profesional puede ser clave también para salir de esta crisis económica o que puede facilitar la búsqueda de empleo, pero además también queremos comparar, queremos comparar cómo estamos frente a los demás, es decir, cómo está la situación de la formación profesional, por ejemplo, frente a Europa. Uh -huh. La formación profesional de Euskadi es muy buena, o sea, de entrada como titular, es muy buena, es excelente. Podemos mejorar mucho pero somos una, tenemos un sistema de formación profesional muy bueno. Eh, en este sentido, desde luego, las familias, los alumnos que se matriculen en un centro concertado, en un centro público, se van a encontrar con una formación profesional muy buena. Muy buena. Eh, ¿Cómo nos, compar, nos podemos comparar con sistemas de formación profesional de otros países? Pues lógicamente. Lógicamente, desde luego los, los conocemos porque el mundo de la formación profesional viaja, hemos ido a Finlandia, Alemania, Austria, Holanda, conocemos la formación profesional, son formaciones profesionales diferentes, pero desde luego nada que envidiar, mucho que aprender, también ellos tienen mucho que aprender de nosotros y bueno, pues ahora con este nuevo gobierno y una nueva viceconsejería de formación profesional, seguro además que le vamos a dar un impulso, pero... Un salto cualitativo. Bueno, eso es importante. También me gustaría saber eh, qué está pasando en el sector universitario. Sabemos que hay un 10% de personas que estudian fo formación profesional en Euskadi que son graduadas universitarias. ¿Por qué puede ser esto? Pues, y además, fíjate, por dar ejemplos, en, en un ciclo superior, como puede ser, por ejemplo, ¿eh? Bueno, diseño en fabricación mecánica, o por lo menos para que la gente nos entienda, fabricación mecánica, ¿no? taller mecánico, tan mecanizado, piezas, podemos tener alumnos licenciados en historia, o licenciados en, bueno, pues en sociología, fin. Eh, pues, o también tenemos algún que otro ingeniero, curiosamente, ¿no? es decir, los, hay, hay determinados eh, grados o personas que han hecho una licenciatura universitaria que no encuentran eh, manera de insertarse laboralmente y recurren a la formación profesional. Y efectivamente, hay, ahora mismo los números que se manejan es que el 10% de los alumnos matriculados en formación profesional provienen de la universidad. Hombre, eso te tiene que dar mucho que pensar, ¿no? Es decir, eh, seguramente no, hay algo que no lo estamos haciendo bien para que una persona un joven tenga esa, esa trayectoria, ¿no? Eh, esa trayectoria probablemente se pueda hacer de otra manera, no sé, tampoco tenemos el país probablemente para hacer esa inversión en, en un alumno, ¿no?, para que finalmente, probablemente entre la formación profesional y la universidad tengamos que, que trabajar más conjuntamente de lo que se hace hasta ahora para hacer itinerarios muchísimo más efectivos, ¿no?, que el que, bueno, no sé si por desgracia o qué, ocurre ocurre habitualmente. Y es una tendencia que va también hacia arriba, ¿eh? Ese 10% era 8, era 5... Quizá también ocurra el hecho de que, bueno, que en la formación profesional, en principio, hay más práctica, ¿no?, en empresa, que es algo que se demanda también en la universidad y que en el momento hay ciertas carencias en sí, ese sentido. ¿Puede sí, ser? sí. Pues sí, la, hombre... Eh, cuando una persona dice formación profesional, sabe que hay un contacto muy estrecho con, la, con las empresas, ¿no? como te comentaba antes, todo el mundo hace tres meses de prácticas en una empresa, todos, 100%, ¿no? incluso algunos hacen eh, prácticas en empresas europeas, aproximadamente el 10%, claro, eso no ocurre en la universidad, o sea, la universidad, el 100% no van a empresas a hacer prácticas, en fin, yo creo que eso... Ellos lo sabrán, evidentemente, el mundo universitario muchísimo mejor que yo. Eh, bueno, pues lógicamente sería muy interesante que los alumnos universitarios tuviesen una relación mucho más estrecha con la empresa ¿no? y que no se encuentren de repente, eh, en fin, con práctica, teoría 100, práctica 0 e insertarse laboralmente es una ventaja una ventaja y un esfuerzo que hace el mundo la formación profesional no, eh, no se contacta así como así con tantos miles de, de empresas para mandar todos los años pues, un, pues pues miles de alumnos no es un esfuerzo que bueno pues que ya llevamos muchos años pero que también hay que mejorar ¿eh? y en cuanto ahora que estamos hablando del bueno del ámbito de las prácticas en empresas y demás ahora hay también aquí un cambio porque tenemos que empezar a